La mayor satisfacción que hay es ver la sonrisa al paciente. Al paciente a veces solo con vernos, o sea, se alegran porque uno también nos escucha. Y pues para mí eso es lo más bonito. Así como inicia su jornada laboral Saraí Antonia Rivera Alvarado. Desde hace cinco años dedica gran parte de su vida a servir con calidad y calidez a quienes lo necesitan. Pues lo que me llegó a incentivar de estudiar esa carrera técnica, verdad, fue de que al ver la necesidad de los pacientitos y pues gracias a Dios y a nuestro buen gobierno y nuestro presidente Daniel, pues que él implementó esas carreras pues para que nosotros los jóvenes podamos estudiar y superarnos y también brindarle la atención al paciente con calidad, amor y cariño. El rol de los auxiliares es incuestionable. Está demostrado que dentro de los cuidados de un equipo multidisciplinar, el papel que ejerce un auxiliar de enfermería es importantísimo, pues a lo largo de la enfermedad, con las visitas y la atención cercana al paciente en todas las consultas, se mejora la calidad de vida. La ejerzo de una manera muy responsable y siempre tratar de dar lo mejor de mí como persona. Entré a trabajar con el MINSA en el año 2021. Este, yo soy de la unidad del este, Hospital Manuel de Jesús Rivera La Mascota, el cual este, es una experiencia bastante bonita y nueva para mí. El trabajar con niños estuve este, en la sala de hemato-oncología, que es una de las salas en las que uno tiene que aprender a ser muy solidario con los pacientes por las circunstancias y todos los procesos y cambios que las enfermedades lo hacen pasar. Marcela Osejos lleva seis años de servicio como auxiliar de enfermera. Desde pequeña adoptó la idea de servir y ayudar a los demás a través de esta profesión. Perdí a un ser querido, eh, él era mi abuelito. Eh, a la fecha me acuerdo de que yo quería ayudar, pero como era muy niña no podía, pero siempre he venido con eso, que yo quiero ayudar a la población. Cuando miro algún tipo de emergencia en las calles, en la actualidad, eh, tengo esa vocación de ayudar a las personas. El rol que desempeña un auxiliar de enfermería es proporcionar la atención básica a un paciente. Me gusta lo que es atender a la gente porque a veces no solo llegan con una enfermedad psicomotor sino también psicológica. Ellos somos como unas amigas para ellos. Nos cuentan su problema, le hacemos reír, lo hacemos llorar, se van un poco con paz interiormente. Mi función como mozap es atender, tomar presión, ver embarazada, Salir a buscar a los pacientes que están inasistentes, a como les dije embarazadas, eh, a personas discapacitadas que los tenemos en el programa Todos con Vos. Miramos el crecimiento y desarrollo de los niños. Es una gran satisfacción saber que le estoy dando a mi comunidad lo que en verdad necesita en lo que es el área de salud. Durante la pandemia del COVID-19, las y los auxiliares de enfermería fueron parte muy importante para evitar el contagio de la pandemia. Ellos y ellas trabajaron durante día y noche como brigadistas de vacunación para llegar a miles de nicaragüenses y lograr la inmunización de niños y adultos en todo el país. Recuerdo el llamado eh, en esa fecha cuando me dijeron si quería apoyar en, en esa gran brigada y gracias a Dios tengo la dicha de ser parte de un excelente grupo que en la actualidad aún andamos casa a casa llevándole a la población la vacuna para prevenir lo que es la enfermedad que es el COVID-19. Con la revolución popular sandinista, a estos héroes de batas blancas se les ha reivindicado sus derechos mejorando las condiciones laborales y oportunidades. Beneficios hay muchos. Creo que el gobierno de unidad nacional ha este, venido a través de los años ratificando y solidificándose en todo lo que es el, el Ministerio de Salud, en sus proyectos y programas. Uno de los programas más importantes es el Todo con Voz, en donde se benefician eh, un poco más de 150 mil personas en los que obtienen beneficios de medicamentos, de ruedas, este, materiales de apoyo. Y eso es algo que gobiernos anteriores no lo habían hecho. ¿ya? Entonces con estos tipos de programas se ha venido este, creando un cambio en todas las comunidades del país. Y pues esto hace de que el sistema de salud cada vez se vaya haciendo más fuerte y tratar de brindar la atención de calidad y calidez como lo mandata nuestro buen gobierno. Eh, gracias al buen gobierno siempre me ha ayudado y hemos tenido las oportunidades de salir siempre adelante y seguir formándonos, ya es que eh, en la actualidad me, me impulsó a hacer lo que es eh, parte de la medicina natural en mi centro de salud. Yo desarrollo lo que son terapias complementarias en la unidad, siempre ayudándole a la población, a las personas adultas, en muchos, en muchos tipos de enfermedades que hoy en día se están dando. Me siento muy feliz y orgullosa, verdad, porque gracias a Dios y a nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega, que ha hecho nuevas estructuras de hospitales y también piensen en nosotros, pues, porque ahí nos da trabajo para brindarle la atención a la población. En el Día de los y las Auxiliares de Enfermería, el reconocimiento a esos hombres y mujeres que con mucha paciencia y cariño ejercen esa labor incansable.